El doctor Roberto Soto Esquivel, docente de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, nos explica algunas particularidades sobre la inflación. ¡Acompáñenos! Y el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno económico que afecta a toda la población y es la inflación. Pero es muy importante considerar que la inflación es un fenómeno estructural. Si bien... La inflación significa una alza generalizada de los precios. Es muy importante destacar que esta se materializa, se origina a partir de fenómenos internacionales. Voy a hablar al menos de, de dos. Primero, la pandemia de la COVID-19 hizo que la economía se cerrara de manera automática en todo el mundo. Es lo que provocó es una serie de escasez de materias primas, materias primas de insumos, intermedios, insumos finales, refrigeradoras, televisiones, etcétera. Y eso hizo que los precios de estos productos subieran. Pero insisto, esto es a nivel internacional, por un lado. Por otro lado, hubo una crisis de, los llama, de la llamada crisis de los contenedores, que hizo que los banco, bancos, los barcos se quedaran estancados en los puertos, principalmente en los Estados Unidos, lo que encareció nuevamente los productos de, de la canasta básica de todos los productos, automóviles televisiones, etcétera, etcétera a su vez hubo una crisis de los chips los chips que sirven para producir eh, televisiones, computadoras, automóviles entonces, esta serie de, de, de fenómenos hizo que los precios subieran a nivel internacional y por, los, por cierto, esto se reflejó también en la economía, en economías como la me mexicana pero si sí, todavía no, no no consideramos que es lo último tenemos la famosa guerra el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia resulta que estos dos países son países altamente productores de materias primas principalmente trigo y gas entonces eso está haciendo que ciertos productos se encarezcan principalmente en Europa entonces los países europeos tienen una serie de, de problemas de escasez de energía y obviamente de, de, de gas natural entonces todo esto afecta a las economías como la mexicana que por, por ejemplo se ve reflejado en el precio del gas en, en, en el país donde se incrementaron alt, de manera muy muy importante el precio del gas el precio de la gasolina si bien se está conteniendo si sí ha aumentado y esto hace que los, los productos se encarezcan soluciones por un lado el banco central está incrementando la tasa de interés pero tal parece que esto es, in es insuficiente. Entonces, una recomendación que haría yo es que hubiera un control de precios temporal de ciertos productos de la canasta básica. Esto es una medida totalmente distinta a lo que practican los bancos centrales como el Banco de México. Pero, si tomamos el ejemplo de lo que ha hecho el gobierno con poner topes máximos al precio del gas, esto hace que disminuyan los precios o contengamos los precios en un periodo determinado. Entonces yo sugiero esa, esta medida, una contención de precios a, de ciertos productos de forma temporal.